Si te identificas como un comedor compulsivo, realiza una autoevaluación para revisar si necesitas sanar experiencias traumáticas, controlar tu nivel de estrés, cambiar tu relación con la comida, enfocándote en escoger calidad y variedad de alimentos para nutrirte, mejorar la salud de tu intestino y corregir deficiencias o excesos. No estás solo. Busca ayuda para resolver tu problema de raíz y abordarlo desde todos los puntos de vista. Para que intentes encontrar la o las causas que te conducen a comer exageradamente y sin control, analizaré una publicación científica. Algunos factores pueden predisponer a la conducta alimentaria compulsiva. Entre ellos, pobre control de los impulsos. Experiencias traumáticas en el pasado, especialmente en la niñez, como por ejemplo, depresión de los padres. Comentarios negativos, ya sea de otras personas o de la misma persona sobre su figura. En el estudio citado en pantalla, se analizó a pacientes obesos divididos en dos grupos, aquellos que incurrían ocasionalmente en atracones alimentarios y los que no. Las mediciones de composición corporal y los parámetros de salud fueron en promedio muy similares entre los grupos estudiados. Sin embargo, la microbiota intestinal fue diferente en los comedores compulsivos, con algunos géneros de bacterias incrementados y otros disminuidos, en comparación con aquellos que no comen de manera compulsiva. En relación a la analítica en sangre, en los comedores compulsivos se encontró niveles incrementados del contaminante plástico BADG y de la isovaleril carnitina, que es un metabolito que aparentemente activa a un tipo específico de glóbulos blancos y aparece en este cuadro como AC. Los comedores compulsivos presentaron una tendencia a sobrealimentarse al percibir emociones negativas o al exponerse a estímulos alimentarios. Lo que este estudio no puede indicar es si estas diferencias son la causa o el resultado de la conducta alimentaria compulsiva. Para recibir más información como esta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Si tienes dudas, preguntas o comentarios sobre esta información, no dudes en comunicarlos. En Optima Nutrition BBT Performance estamos para ayudarte. Para más información sobre los roles de las bacterias intestinales y sobre el contaminante plástico BADG, sigue los enlaces en los comentarios de este video o los videos sugeridos que te aparecen en la pantalla.